Hay muchas veces que entramos a internet y nos encontramos con videos que son bastante extraños. Nos hacen pensar, ¿qué diablos es eso? Y precisamente hoy les traigo tres videos que nos van a hacer eh, tener esa expresión. El primero es el más sencillo. Fue grabado en una calle solitaria durante la noche. Al parecer un espectro se aparece. Vamos a ver el video. Como estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla aparece una sombra que parece deambular en la calle. Y vemos también un gato que hace presencia y parece que este gato puede observar a esa sombra. La verdad el video es bastante interesante pero hemos visto muchos muy similares en donde podemos decir que esto... No se trata de ningún fenómeno paranormal, sino pudiera ser un insecto que se encuentra en la cámara. Aquí lo extraño y lo curioso es que parece que el gato sí puede ver la sombra o al menos eso aparenta. Pero si notamos bien, la sombra está pegada a la cámara y el gato se encuentra en la parte posterior. La gente que me ha mandado este video también comenta que un perro habría muerto un día anterior y que se piensa... Que es el espíritu de ese perrito que se hizo presente durante la noche. Y por eso me han enviado ese video. Sin embargo, yo sigo en mi postura de que se trata simplemente de un insecto que se acercó a la cámara. ¿Ustedes qué opinan? El siguiente video me parece bastante, bastante curioso. Lo encontré en, en TikTok y también me hizo, me hizo hacer la expresión de ¿de qué diablos es eso?, porque parece un video muy normal. Si le prestas atención al hombre y a lo que está diciendo, pues no pasa nada. Pero de pronto hay un perrito que está cerca. Ese perrito, de verdad, de verdad que no es de este mundo. Algo raro tiene. ¿Qué demonios es eso? Vamos a verlo. Vale, está muy guapo, pero... ¿Qué cojones le pasa a tu perro? ¿Ustedes qué opinan de este video? A mí me parece que no se trata de un perro real. Yo creo que es como una marioneta. Pero los pelos que tiene lo hacen ver muy real. Sin embargo, esos ojos están completamente abiertos y muy atentos. Me parece que no son reales. Es un muñeco que están manipulando por ahí. Es lo único que puedo pensar. No es un perro normal. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Han visto algún perro que actúe de esa forma? Se ve bastante extraño, no natural. Parece un moped. Así que yo creo que ese video fue solamente para llamar la atención porque no, no creo que sea un perro vivo. Esa cosa no era un perro. Vamos a ver el siguiente video que es bastante aterrador, pero por lo mismo me parece que no pudiera ser real. Pero esa es mi opinión. Vamos a ver qué opinan ustedes de qué diablos fue eso. Vemos que el conductor está hablando por teléfono y no se da cuenta pero detrás de él aparece una niña con ojos brillantes, una aterradora niña que está en el asiento trasero. No sé tampoco por qué una cámara esté grabando ese momento y por qué a pesar de que haya luz esa, esa niña se vea tan natural, se vea tan real, se vea tan carne y hueso. Es impresionante, da bastante terror, pero creo que este video simplemente es un video hechizo, es algo que no es real. ¿Ustedes qué opinan? Sin embargo, todos estos videos nos han hecho decir la expresión, ¿qué diablos fue eso? Pero creo que todas tienen una respuesta. No hay nada sobrenatural en ninguno de ellos, es meramente algo fortuito que hemos confundido con algo extraño, sobrenatural, pero detrás de todo eso la verdad es diferente. Déjenme sus opiniones y si tienen algunos casos similares, que sean curiosos, que sean extraños, que parezcan paranormales y demás, aquí los vamos a compartir. Recuerden que me los pueden enviar a mi correo, oxlacoficial.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Recuerden que mi nombre es Castro, Juntos somos la Legión Oxlac. Y aquí los espero todos los días con un nuevo video. Sobre estos temas tan interesantes para resolverlos juntos. O simplemente compartirlos. Nos vemos. Hasta mañana.